Muy bien, bienvenidos todos y todas a esta sesión de políticas públicas pro empleo donde hoy vamos a reflexionar con cuatro ponentes de lujo sobre eh, cuáles son las políticas públicas más adecuadas cuando estamos hablando de promover el empleo de las personas con discapacidad. Hace, hace un, unos meses el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya hizo una serie de indicaciones sobre cuáles deben ser los análisis y las áreas que debemos considerar cuando analizamos las políticas de empleo para las personas con discapacidad. Es decir, todas las políticas públicas que hay que poner en marcha para que las personas con discapacidad y todo lo que está vinculado a la igualdad en el mercado de trabajo sea una realidad. En, esa, en ese documento, que era un documento todavía para establecer una consulta sobre el artículo 27 de la Convención, ya el comité nos indicaba una serie de elementos que hay que considerar. Sabemos que hay un alto nivel de desempleo, que hay una falta de, de las cualificaciones adecuadas, hay incluso actitudes discriminatorias, está el estigma también vinculado contra las personas con discapacidad en empleo, pero específicamente el comité reflexionaba sobre cómo deben ser las leyes, disposiciones, todas las políticas públicas que afectan a las personas con discapacidad. Y ahí hacía una referencia pues, a los ámbitos como puede ser la educación, la formación técnico-profesional, la contratación, el empleo, la retención de las personas con discapacidad en el empleo y cómo las políticas públicas y las legislaciones deben adaptarse para ser capaces de luchar contra la discriminación precisamente durante esos procesos de, de contratación. Por ejemplo, cómo podemos empezar a regular a través de política pública algunos riesgos que se derivan de los softwares de contratación que, que utilizan la inteligencia artificial, los algoritmos sesgados, la inaccesibilidad por ejemplo de los sitios web, eh, atendiendo también, por ejemplo, a todo lo que implica los despidos por motivos de discapacidad que están vinculados también a las nuevas formas de trabajo a las que todos, personas con y sin discapacidad, debemos adaptarnos. Es decir, tenemos que ser capaces de empezar a, ver, a buscar cuáles son los elementos de política pública que debemos revisar cuando hablamos del futuro del empleo de las personas con discapacidad. Bueno, yo me llamo Javier Güemes, soy director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11 y también conjuntamente con el resto de ponentes vamos a hacer una reflexión sobre cómo desde diferentes perspectivas podemos mejorar la situación en el empleo de las políticas eh, que afectan a las personas con discapacidad. El Grupo Social 11 desde hace muchos años ha trabajado en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad, tanto en España como fuera de España. Desde el ámbito de la Fundación 11 que trabaja con el apoyo del Fondo Social Europeo para el empleo de las personas con discapacidad a través de mecanismos de intermediación laboral, como es INSERTA por Talento, pero también desde otros elementos y de otras instituciones, como son la Fundación 11 para América Latina, que trabaja en 15 países a través del programa Ágora, o también a través del desarrollo de asistencia técnica con la financiación de programas como Eurosocial, donde hemos podido trabajar en la creación y la mejora de políticas públicas también, por ejemplo, en Brasil. Todo eso deriva en una serie de características que nosotros pensamos que son fundamentales cuando hablamos del empleo y la promoción del empleo de las personas con discapacidad. En primer lugar, pensamos que tiene que haber una correcta información sobre el estado de situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Muchas veces se establecen estrategias, se ponen en marcha políticas públicas que no tienen información suficiente para saber hacia qué elementos hay que dirigirlas. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un observatorio que se llama Odismed que observa cómo funciona el mercado de trabajo para las personas con discapacidad en España. Esto nos da varios indicadores, no solamente cuantitativos, sino también de carácter cualitativo para saber cuáles son las áreas en las que debemos reforzar nuestra, nuestra actividad, cuáles son las áreas en las las personas con discapacidad pueden tener especiales dificultades a la hora de entrar en el mercado de trabajo o cualquier otro elemento que sea relevante conocer. El segundo elemento fundamental cuando nosotros afrontamos como grupo social el empleo de las personas con discapacidad es valorar el talento. Es un punto, es un lugar común ya en muchas conferencias, en muchos proyectos, ya se empieza a, a encontrar esta continua eh, referencia al talento de las personas con discapacidad, pero es que ese talento, que verdaderamente es de donde hay que surgir y no de la discapacidad, también necesita tener un sistema eh, estructurado que permita valorar cómo las personas con discapacidad pueden entrar en el mercado de trabajo a través de su capacidad y no a través de su discapacidad. Parece sencillo cuando se pone esto en un titular, pero requiere un sistema estructurado de trabajo cuando se, se crea un mecanismo de intervención laboral. Un tercer elemento que también es fundamental para nosotros es que la persona con discapacidad, el trabajador con discapacidad, tenga libertad de elegir, que pueda elegir su vida laboral que no esté predeterminado por ninguna eh, entidad, por ningún poder público, por ninguna legislación, sino que verdaderamente tenga la capacidad de poder decidir hacia dónde quiere encaminar su vida laboral. Eso también, nuevamente, es sencillo de afirmar, pero no es tan fácil de llevar a, llevar a cabo. Un cuarto elemento de los sistemas de empleabilidad eh, en los que la ONCE cree que debe ser eh, fundamental cuando eh, reflexionamos sobre una política pública es que debemos considerar todos los modelos de empleo que estén alineados con los principios de la Convención. Es fundamental que esos mecanismos, como pueden ser incentivos fiscales, cuotas, como puede ser cualquier otro elemento de apoyo a empresas, por ejemplo, que emplean con un alto porcentaje de personas con discapacidad, todo eso se necesita para que la realidad del mercado de trabajo, que es tan complejo, pueda ser más accesible para las personas con discapacidad. Quiero destacar que nosotros, como Grupo Social 11, eh, somos el cuarto empleador de España, probablemente uno de los más importantes del mundo de empleo de personas con discapacidad. Pero siempre atendiendo a que somos un gran empleador de personas con discapacidad, pero también de personas sin discapacidad. El grupo de empresas Ilunion, por ejemplo, cuenta con un 40% de su plantilla, personas con discapacidad y un 60% personas sin discapacidad. Esto que hace que además no solamente haya personas con discapacidad empleadas dentro de la empresa, sino que además se encuentran a todos los niveles, que eso es muy importante, de los niveles directivos hasta cualquier otro nivel, es fundamental que las personas con discapacidad estén incluidas en el mercado de trabajo o en cualquier empresa. Un séptimo elemento que para nosotros es fundamental es considerar la discapacidad y todo lo que lleva vinculado, como por ejemplo la accesibilidad, como un elemento fundamental de la cadena de valor de cualquier empresa, pero también de cualquier política pública. La apuesta por la accesibilidad, la apuesta por la inclusión, tiene efectos económicos rentables también para empresas y también para la administración pública. Creo que es también importante señalar que cuando hablamos de la política pública no debemos reflexionar solamente, como nos indica el comité, en alguno de los elementos, como pueden ser las empresas, como puede ser a lo mejor... Una, un sistema de intermediación laboral, sino que debemos considerar todo el ecosistema que está vinculado a la, a la inclusión en el empleo, desde la educación hasta las empresas, pero pasando también por la creación de esas eh, políticas públicas. Es un ecosistema que está interconectado y si solamente actuamos en una parte de él, no vamos a conseguir tener verdaderamente un impacto estructural. Bueno, en este sentido eh, me gustaría señalar también que el Grupo Social 11, basándonos en esa experiencia que hemos tenido de varios años dentro de, de la empleabilidad de personas con discapacidad en España, hemos trasladado, de alguna manera, nuestra experiencia a un proyecto que eh, realizamos conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana. Basándonos, sobre todo, en tres elementos, en cuatro elementos principales. Uno es que debemos considerar cómo mejorar los sistemas de intermediación laboral de personas con discapacidad a través de la inclusión de tecnologías digitales, crear también foros empresariales que tengan la posibilidad de sensibilizar entre las empresas la empleabilidad de personas con discapacidad y al mismo tiempo generar una toma de conciencia entre las propias personas con discapacidad. Si no actuamos en todos esos frentes, unidos a la mejora de la información a través de observatorios de la situación de personas con discapacidad en el empleo, no podremos realizar el proyecto se llama Por Talento eh, Latinoamérica y desde hace ya eh, un año y medio lo estamos desarrollando en esos cuatro países e invito a todos a conseguir más información sobre este proyecto. Bueno, esta es eh, la introducción tanto del marco de, de, del empleo para personas con discapacidad como del proyecto del Grupo Social 11 y ahora me gustaría dar paso a nuestro primer ponente después de, de esta breve presentación que es eh, Antonio Martínez, es eh, consejero de Relaciones Internacionales de APSA. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía del Derecho y director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández. Y desde hace más de 15 años eh, tiene una línea de investigación principal con más de 20 publicaciones, que es el Derecho de la Discapacidad. Él es patrón y comisario de Congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad. Y nos va a presentar un proyecto muy interesante que además está vinculado también al Cero Project, donde pudo presentarse y la verdad que tiene un gran impacto cuando hablamos de la discapacidad intelectual. Sin más, me gustaría dar la palabra a Antonio para que dé comienzo a su presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias Javier por tu presentación y es para mí un honor intervenir en esta sesión y lo hago para presentar uno de los proyectos más innovadores desarrollados por APSA, concretamente el programa penitenciario, que tiene mucho que ver con, con lo que nos planteaba Javier acerca de las políticas de empleo, eh, como ahora se verá. Para situar este programa en su contexto, les diré que APSA es la asociación de personas con discapacidad intelectual y sus familias más importante de la provincia de Alicante, en el sureste de España. Y en la actualidad, APSA atiende a cerca de 2.000 personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia a la vejez, y cuenta para ello con cerca de 300 profesionales. Pues bien, uno de los programas más innovadores que desarrolla APSA, concretamente desde 1995, es el programa penitenciario. Como sabrán, en España, como en muchos otros países, las personas con discapacidad intelectual que cometen delitos en muchas ocasiones son declaradas inimputables y, en consecuencia, no se les impone una pena, es decir, no van a la cárcel, sino que se les impone eh, lo que en el derecho español al menos se denomina una medida de seguridad, que normalmente, en, los, en muchos de los casos y desde luego en los más graves, consiste en el internamiento en un centro, que se suele denominar hospital psiquiátrico-penitenciario, y que alberga a personas, por un lado con discapacidad intelectual, y también a personas con discapacidad psicosocial que han cometido delitos graves graves, por los que han sido declarados inimputables. Claro, como es fácil de suponer, estas personas se enfrentan a una múltiple discriminación y a particulares dificultades para su inserción social y laboral. Y, por tanto, aquí estamos trabajando para eh, promover el empleo de personas con discapacidad, pero además de personas con discapacidad, que eh, normalmente pues, han cometido delitos y muchos de ellos proceden además de familias desestructuradas o de entornos de exclusión social y marginación. Por tanto, eh, como decía, se enfrentan a una múltiple discriminación. Pues bien, para dar respuesta a esta situación surgió el programa penitenciario de APSA, que consiste básicamente en prestar a las personas con discapacidad intelectual internadas en el hospital penitenciario no solo un apoyo individualizado que mejore su calidad de vida y sus habilidades adaptativas, sino también una formación profesional específica que facilite su inserción laboral, social y laboral tras su salida de la prisión. Creo que esto es interesante eh, porque uno de los problemas eh, a los que se enfrenta la inserción laboral de las personas con discapacidad, y creo que eh, tiene que ser un eje fundamental de las políticas públicas en favor del empleo, es que muchas veces las personas con discapacidad tienen eh, deficiencias importantes en su formación y, por tanto, eh, una de las mejores estrategias para promover su inserción laboral es proporcionarles formación. Pues bien, esto es lo que se hace con las personas con discapacidad intelectual que están internadas en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y para eso se realizan eh, dos eh, actividades acciones Por un lado, se desarrollan talleres formativos dentro de la propia institución penitenciaria, pero por otro lado, y este es quizás el aspecto más innovador del programa, eh, desde el año 2001 hemos conseguido que las personas con mejores perspectivas de inserción, lógicamente con la autorización de las, autor de las autoridades penitenciarias, Salgan todos los días de la institución penitenciaria para desarrollar un trabajo en los centros especiales de empleo con que cuenta APSA y así formarse profesionalmente de una manera más eficaz a través de la práctica laboral. Y concretamente esa formación se imparte en tres áreas, que son, ahí tienen algunas fotografías, eh, el área de jardinería y horticultura, el área de manipulados y el área de limpieza de inmuebles. Naturalmente, esta experiencia resulta particularmente útil porque hace posible una transición más suave y paulatina desde la institución penitenciaria a la vida independiente, porque estas personas que están cumpliendo una condena, una medida de seguridad internados en un centro, sin embargo, están saliendo todos los días del centro para desarrollar un trabajo. Por tanto, eh, tienen una mejor transición hacia la vida independiente que permite afrontar con mejores perspectivas la futura inserción social y laboral tras el internamiento. Por ofrecer algunas cifras, les diré que este programa ha atendido a un total de 600 personas desde su puesta en marcha en 1995. En la actualidad, el número de personas que se encuentran, personas con discapacidad intelectual, que se encuentran en el centro penitenciario, son 65 personas. Y quizás el dato más relevante, desde luego, es que cuatro personas que terminaron el cumplimiento de su sentencia, de su medida de seguridad entre 2019 y 2020, y salieron de la institución, lograron un puesto de trabajo y, por tanto, su plena rehabilitación social y una vida independiente. Yo creo que esto es muy significativo. Podemos decir que son solo cuatro personas, pero creo que en este, eh, en relación con este colectivo que, del que estamos hablando es un dato muy significativo. El coste del programa se sitúa en torno a 110.000 euros anuales, que son financiados a partes aproximadamente iguales por el gobierno regional de la Comunidad Valenciana. Como saben, España es un estado cuasi federal en el que hay comunidades autónomas, pues el gobierno de la Comunidad Autónoma aporta la, el 50% de la financiación aproximadamente y el gobierno de España el otro 50%. Conviene poner de relieve además, que este programa ha sido replicado en otras ciudades españolas. Eh, fue un programa pionero cuando se puso en marcha en Alicante en 1995 y, especialmente, eh, tiene dos características que yo creo que son las más innovadoras y que, y que permiten la calificación de este programa como un programa de empleo. Por un lado, como ya les decía, que se aprovecha la estancia en el centro penitenciario para ofrecer a los internos una formación profesional y, por otro lado, la posibilidad de salir del centro para desarrollar prácticas laborales en un entorno normalizado. Pues bien, este modelo, que es originario de APSA, eh, a lo largo de estos años se ha extendido a otras 12 instituciones penitenciarias de toda España. En Alicante nos hemos planteado nuevos retos y estamos ahora plan eh, ampliando el radio de acción del programa, por un lado, hay que tener en cuenta que además de las personas con discapacidad intelectual que son declaradas inimputables y que por tanto son internadas en el hospital penitenciario, existen otras personas con discapacidad intelectual que sí son consideradas responsables de sus delitos y que por tanto van a prisión. Pues bien, en la cárcel de Alicante se va a crear una unidad específica para personas con discapacidad intelectual denominado Módulo Integra, en, el, ...en la que será APSA la que prestará los servicios de apoyo. Y asimismo se va a iniciar eh, un programa eh, de, en la prisión de Alicante, un programa de atención temprana destinado a los hijos de madres reclusas que tengan discapacidad o posibilidad de tenerla. Este último programa, que es al que hemos denominado sencillamente programa madres, ha sido una iniciativa de APSA y es en estos momentos un programa absolutamente pionero que no tiene precedentes ni paralelismos en otras instituciones penitenciarias españolas. Esperamos que sea un programa acertado y exitoso y, concretamente, que sea provechoso para los niños que atenderemos y, por tanto, pueda ser replicado en otros lugares de España, como ha sucedido con el programa penitenciario original. Y quisiera ya casi concluir estas palabras... Mencionando los testimonios de los propios usuarios del programa, yo he tenido ocasión de hablar con ellos, de, de reunirme con los usuarios de este programa penitenciario y me han manifestado que la formación impartida por APSA ha dado un sentido a sus vidas, puesto que les ha dado algo por lo que luchar y ha permitido poner fin de este modo a una vida que podía ser caracterizada por una vida, como una vida de sufrimiento. Creo que ese testimonio es un testimonio enormemente valioso e impactante. Si a ello añadimos que algunas de estas personas, como Paco o César, que son dos de las últimas personas que han logrado obtener un empleo al salir de la institución penitenciaria, carecían absolutamente de un entorno de apoyo familiar y han encontrado esa red de apoyo gracias a APSA, que les ha proporcionado la oportunidad de alcanzar una vida independiente y un puesto de trabajo, creo que se demuestra con claridad que este programa, a la luz de estas circunstancias, a la luz de estos testimonios, creo que se demuestra que este es un programa que merece la pena. Porque hace posible, y esto es lo realmente significativo y diferencial, hace posible la inclusión social de personas con discapacidad procedentes además en la inmensa mayoría de los casos de entornos de marginalidad y desde luego a todos, a todas las personas con discapacidad, también a aquellas que proceden de entornos marginales, a todos debe dirigirse la meta de la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias Antonio por la presentación de este proyecto tan interesante, tendremos una oportunidad al final también de hacer alguna pregunta para que puedas darnos más, más detalles sobre, sobre este proyecto. Y ahora vamos a pasar a la siguiente intervención que son dos personas que van a intervenir eh, en, en la siguiente parte de, de, esta, de esta sesión. Nadia Mosburg y Katia Albanese. Eh, Nadia es asesora senior de políticas y trabaja en la oficina de política de empleo para personas con discapacidad en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Tiene 18 años de experiencia en el trabajo en el gobierno federal, dirige el intercambio estatal sobre empleo y discapacidad, que por sus siglas en inglés es el SED, -E desde donde se ha fomentado el desarrollo y adopción de políticas laborales inclusivas a nivel estatal y local a través de adaptaciones en el lugar de trabajo, el transporte, acceso a la atención sanitaria y prevención de emergencias. Katia, eh, que es la directora de proyectos, de, que incluye el intercambio estatal de empleo y discapacidad y que trabaja también en la misma oficina de política de empleo para personas con discapacidad, es licenciada en administración de empresas por la American University de Washington DC, comunicadora y profesional de asuntos gubernamentales con más de 15 años de experiencia y actualmente dirige el equipo de conceptos, apoyando varios esfuerzos, entre ellos el intercambio estatal de empleo y discapacidad. Así que eh, Katia, eh, Nadia, tenéis la palabra. Muchas gracias a CIVO Project por reconocer nuestro trabajo y por invitarnos aquí el día de hoy a hablarles acerca de las políticas públicas a favor del empleo para las personas con discapacidad que comúnmente lo llamamos SID. Esta fue creada para que los encargados de las políticas públicas a nivel estatal puedan abordar y mejorar las oportunidades para todos los individuos para lograr el éxito laboral. Es una campaña de políticas a favor de del empleo para personas con discapacidad a nivel estatal y local y promover las mejores prácticas para mejorar las opciones de empleo para las personas con discapacidad y mejorar la fuerza laboral y economía de Estados Unidos. Este enfoque significa mejorar las oportunidades para las personas con todo tipo de discapacidades. SID sí, trabaja con intermediados y líderes y organizaciones a nivel local y representantes para asegurarse que la, aquellos encargados de las políticas públicas tengan los recursos que necesitan para desarrollar e implementar estas políticas que avanzan el éxito laboral para personas con discapacidades, próxima y positivas. Sí. Es, es, es, es la única colaboración a nivel estatal que se enfoca en políticas inclusivas y universales. El modelo SID es responsable y flexible, lo que permite crear innovación y nos permite mejorar la calidad de las oportunidades y la calidad de vida para todos los estadounidenses. Based on a a a Zip se clasificó como un modelo para replicar en otras agencias. Y como resultado, esta estructura se ha reconocido como una colaboración a nivel estatal y estas asociaciones y estrategias se han replicado a nivel local, aumentando... La colaboración entre de 3 hasta 19 organizaciones. Próxima diapositiva. CID sí, ofrece un número de distintas ayudas de políticas y recursos para estados y localidades, lo que incluye testimonios de expertos, experiencia particular, información del desempleo y está conectado con distintas agencias federales. El trabajo de SID es entregar recursos como el marco que se ha replicado en distintos planes Y en 48 estados para más opciones de políticas. SID utiliza estrategias innovadoras para utilizar estrategias que maximizan el impacto, poniendo enfrente las fortalezas de sus socios. Y con eso le voy a dar el paso ahora a mi colega Katia Álvarez. Katia. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Ciro Project por invitarnos el día de hoy. Es importante saber que esta oficina en Estados Unidos del gobierno federal no busca promover una legislación estatal, sino más bien y nuestra iniciativa entrega una avenida para que los gobiernos estatales y locales para pedir información alrededor de estas políticas. Dentro de las mismas predicciones de adaptar las opciones para gobiernos locales y estatales de acuerdo a sus intereses y a las necesidades de los actores. Ahora nuestro enfoque lleva a la adopción más amplia. El trabajo de el día de hoy lleva a cambios sistemáticos locales, como Nadia mencionó, el apoyo de las distintas políticas, alrededor de 48 estados, y resultó en más de 400 políticas. Y para que entiendan el impacto en Estados Unidos en el 2019, 39 estados adoptaron 120 leyes inclusivas que impactó a más de 3 millones de personas con discapacidad. Los ejemplos de estas políticas que vamos a establecer incluyen crear avances para que el Estado progrese en mejorar la calidad de oportunidades de trabajo para adultos. También promueve, promueve financiamiento para los pequeños negocios pequeños entendimientos para promover que hagan intercambios con los gobiernos locales. Por ejemplo, hay una dimensión de movilidad y transporte inclusivo que se enfoca principalmente en asegurar un transporte accesible y tecnología accesible y asegurar oportunidades integradas para promover que estas personas alcancen la independencia máxima para tener un empleo útil y productivo. CID sí, trabaja con organizaciones intermediarias, como mencionó Nadia. Esos son más de 7.000 gestores de políticas, muchísimos alcaldes y gobernadores en distintos niveles. Entonces les ayudamos en distintos proyectos estos que tienen políticas activas para ayudar a reducir las barreras y aumentar las oportunidades y a su vez ayudamos a superar este vacío el modelo de timeliness incluye flexibilidad y ser oportuno para proteger a las poblaciones vulnerables e implementar el teletrabajo frente a la pandemia COVID-19. En noviembre del año pasado, lanzamos una colaboración para la recuperación, para apoyar a los socios de CID y otros actores en sus respuestas ante la pandemia, para asegurar que estas políticas estén alineadas con las políticas de discapacidad e inclusión. Esta información que se recopiló de distintas actividades y creamos nuevos recursos. Esta colaboración sostuvo distintas reuniones virtuales para ver los lugares de trabajo, la retención entre otros temas. Estos también incluyen seguridad, teletrabajo acceso a las vacunas y su distribución. Y como resultado de esta colaboración, se crearon varios recursos que incluyen el marco para una recuperación inclusiva, que también es un tema importante, que ayuda a asegurarse que las personas con discapacidad sean incluidas en la recuperación y entrega políticas que coinciden con este marco lo complementa con acciones que ya están ocurriendo en los distintos estados para ayudar y asistir a las personas encargadas de las políticas públicas en sus iniciativas de recuperación después de la pandemia. Dado el impacto de la pandemia en el empleo, nuestra iniciativa continuará apoyando a implementar distintas políticas, obviamente alineado con las leyes de inclusión y de derechos civiles. Y con eso, ahí está nuestra información de contacto. Y los, los fomento, los invito a contactarnos para, con, para colaborar en distintos proyectos y visiten nuestro sitio web. Muchas gracias, Nadia y Katia, por esta, esta presentación de, de este proyecto tan interesante que seguramente está mejorando las políticas en general, no solamente las de empleo de personas con discapacidad en, en Estados Unidos. Ahora eh, me gustaría dar paso a Laura Diego, que ella es eh, jefa del área de normativa de la Subdirección General de Coordinación y Ordenación dentro de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España. Laura lidera el área de trabajo que, que impulsa las políticas públicas dirigidas al fomento del empleo inclusivo de las personas con discapacidad. Ella ha participado en todas las ediciones de, de Zero Project y, y además en dos ediciones del programa para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Eh, yo creo que es una profesional tanto del empleo de las personas con discapacidad, de política pública y le, me gustaría darle ya paso a Laura para que hiciera su presentación. Laura, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier, por la presentación y muchas gracias a Zero Project por invitarme a exponer la experiencia de la Dirección General en la implementación de las políticas públicas para el empleo inclusivo. En España, las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad se lideran a nivel estatal desde la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las funciones que realizamos se encuentran las de la propuesta y elaboración de normativa en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Además, al ser la discapacidad una materia transversal, también participamos en la elaboración de normativa de distintos ámbitos y revisamos proyectos de normas de otros ministerios para velar que en ellos se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Otra función que realizamos es el diseño de las estrategias y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad. En los últimos años, la Estrategia Española sobre Discapacidad y su Plan de Acción 2014-2020 ha sido el marco de referencia y directriz de todas las políticas públicas sobre discapacidad que se desarrollan en España. En el plan se establecieron las líneas a seguir para promover el empleo inclusivo de las personas con discapacidad durante ese periodo. En esta sesión les voy a exponer brevemente tres actuaciones sobre las que hemos venido trabajando. La primera de ellas es la relativa a las medidas de apoyo al acceso al empleo público y, en concreto, nuestra experiencia con la cuota de reserva para personas con discapacidad intelectual. En esta actuación hemos trabajado con la Dirección General de Función Pública, que es la competente para llevar a cabo estas medidas. Nuestra participación se remonta al origen de la cuota de reserva específica para personas con discapacidad intelectual, ya que partió de una iniciativa de la Oficina de Atención a la Discapacidad, que es el órgano especializado del Consejo Nacional de la Discapacidad, que depende de esta Dirección General. Esta oficina tuvo la iniciativa de solicitar a la Dirección General de Función Pública esta cuota específica. Así, en la oferta de empleo público de los años 2009, 2010 y 2011, la Dirección General de Función Pública reservó como una buena práctica una cuota mayor que la establecida en la ley en aquel momento, que era del 5%. Y la buena práctica se convirtió en política cuando se modificó la ley para incrementar la cuota de reserva del 5 al 7%, de manera que al menos un 2% de las plazas ofertadas eh, eran, se reservaban para ser cubiertas para personas con discapacidad intelectual. Esa modificación legal se llevó a cabo en el año 2011 en una ley que elaboramos desde la Dirección General que modificaba a su vez varias leyes para adaptarlas a la Convención. Nuestra participación en esta política consistió además en que en el año 2012, durante la primera convocatoria de las plazas, otro compañero de la Dirección General y yo participamos eh, formando parte del tribunal de ese primer proceso selectivo para asesorar a la Dirección General de Función Pública desde dentro. Desde su implantación hasta hoy en día ha habido grandes progresos. En el informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado, que se presentó en febrero de este año con datos de los ejercicios 2018 y 2019, se concluye que se están consolidando las medidas tendentes a facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público, no solo con el aumento del número de plazas ofertadas, sino también con mejoras en el proceso selectivo. No obstante, también se reconoce que existen aspectos susceptibles de mejora, por lo que deben seguir realizándose esfuerzos para conseguir en el futuro una mayor participación de las personas con discapacidad intelectual en estos procesos selectivos. La oferta de empleo público para el año 2021, que se aprobó ayer mismo, reserva 256 plazas para personas con discapacidad intelectual. La segunda actuación llevada a cabo para potenciar el empleo de las personas con discapacidad eh, ha sido es fomentar la contratación pública socialmente responsable. En esta política hemos trabajado principalmente en la elaboración de la normativa que regula esta materia en coordinación con el Ministerio de Hacienda, que es el competente. Esta política se basa en la inclusión de criterios y cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, al haberse constatado que, a través de esta, las administraciones pueden intervenir al mismo tiempo en el desarrollo económico y social del país. En la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017 se incorporaron así medidas de fomento del empleo de personas con discapacidad, como por ejemplo, se prohíbe la contratación de empresas que no cumplan la cuota legal de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual o las medidas alternativas a la misma, en los criterios de adjudicación del contrato se incluyen entre las características sociales de la oferta menciones expresas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y la subcontratación con centros especiales de empleo. La ley incluye disposiciones que obligan a que en los pliegos de licitación y en las fases de la contratación se cumplan los requisitos de accesibilidad universal. Y se fija un porcentaje mínimo de reserva de contratos con centros especiales de empleo por parte de la Administración General del Estado de entre el 7% y el 10%. Además, la Dirección General participó en la elaboración del Plan para el Impulso de la Contratación Pública Socialmente Responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público, que se aprobó en el año 2019, con la finalidad de guiar a los órganos de contratación del sector público estatal en su correcta y adecuada aplicación. Y la última actuación que les voy a exponer es el, consiste en promover medidas que favorezcan el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite. En general, se considera como persona con capacidad intelectual límite al individuo que presenta un cociente intelectual por debajo del considerado como general y que además presenta dificultades en la interacción con el entorno lo que dificulta su desarrollo humano y su plena participación en la vida social. Estas personas no entran dentro de la consideración jurídica de personas con discapacidad en España, en la medida en que no suelen alcanzar un grado del 33% en la valoración de discapacidad que realizan los órganos competentes. Sin embargo, se trata de personas que presentan graves problemas sociales que se acentúan por su escasa participación en el mercado laboral. Por ese motivo, la Ley 26 del año 2011, de adaptación a la Convención a la que antes me he referido, contenía un mandato al Gobierno para que presentara una serie de medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de estas personas. La aprobación de estas medidas se ha demorado más de lo deseable en el tiempo. La Dirección General tuvo una serie de contactos con la Dirección General de Trabajo, que es la competente para llevarlo a cabo, en los primeros años, pero el impulso definitivo no llegó hasta el año 2018. Y los trabajos han concluido eh, felizmente con la aprobación en mayo de este año de 2021 del Real Decreto sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. La norma establece los requisitos para que las personas puedan ser destinatarias de estas medidas. En primer lugar, tienen que estar inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo no ocupados y además deben de acreditar al menos un 20% de discapacidad intelectual sin alcanzar el 33% oficial según los baremos vigentes de valoración de la discapacidad. Las medidas de acción positiva que contiene esta norma son las medidas existentes para personas con discapacidad, pero adaptadas. Así se aplican las subvenciones por contrato indefinido celebrado, pero en una cuantía menor a la establecida para personas con discapacidad. Por ejemplo, la cuantía son 2.000 euros en vez de 3.900 euros, 7 euros y las subvenciones también se benefician de las subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo. Se establece asimismo una bonificación en las cotizaciones a la seguridad social por contrato indefinido en una cuantía menor a la establecida para personas con discapacidad de 1.500 euros anuales durante cuatro años. Se incluye expresamente a este colectivo dentro del programa de empleo con apoyo. Y se aplican ciertas peculiaridades en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con personas con capacidad intelectual límite que garanticen así la integridad del proceso formativo y su futura empleabilidad. Respecto al impacto de esta política, se ha calculado que en torno a 3.720 personas se podrían acoger a estas medidas y su financiación está asegurada y es sostenible, ya que depende del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como de las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de empleo, y también depende del presupuesto de la Seguridad Social. En estos minutos he compartido con ustedes así algunos ejemplos de la experiencia de la Dirección General en la implementación de las políticas públicas para el empleo inclusivo de los últimos años, Actualmente estamos trabajando ya en la elaboración de la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 2021-2030, que marcará el camino a seguir de todas las políticas de discapacidad para este nuevo periodo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Laura por, por tu intervención y gracias también a todos los ponentes. Por, por la verdad, unas intervenciones muy interesantes. Ahora, me gustaría hacer una, una breve ronda de preguntas a todos ellos, simplemente por profundizar en algunos de los aspectos que ellos han presentado eh, durante, durante su intervención. Y aquí, en primer lugar, me gustaría eh, preguntar a Antonio. Antonio, que ha presentado esa experiencia, que es, ha sido pionera y que está teniendo replicabilidad en, en toda España, y, y que, sin embargo, sí que se refiere a, a comunidades que que reciben, eh, digamos, lo, todos estos tipos de proyectos con diferentes desafíos. En este caso, es la comunidad dentro del ámbito penitenciario y además de personas con discapacidad intelectual. Me gustaría preguntarte, Antonio, dentro de, de, esa, de ese trabajo, tanto con la comunidad penitenciaria como con las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ¿cómo habéis trabajado con esas comunidades? ¿Cómo habéis podido eh, presentar vuestro proyecto, de desarrollarlo y qué desafíos habéis encontrado al trabajar con ellos? Bueno, yo creo que eh, la clave de, de este proyecto es que nos dirigimos a personas que son especialmente vulnerables. Es decir, que además de proceder de entornos de marginación, de haber cometido conductas irregulares, pues son personas vulnerables que muchas veces eh, no tienen, eh, ni siquiera ellos mismos entienden a veces eh, las razones de su propia conducta. ¿no? Entonces yo creo que eh, esa particular vulnerabilidad que tienen estas personas es fácilmente entendida, tanto desde el colectivo general de personas con discapacidad, como también dentro del propio medio penitenciario. ¿no? Yo creo que mmm, eh, digamos me parece que, es, que, que, que en ese sentido no ha habido especiales obstáculos en el desarrollo del proyecto, Quizás el mayor reto que nos planteamos fue el reto de, eh, de sacarlos de la prisión, de sacarlos de la institución penitenciaria. Es decir, cuando inicialmente el programa, que lo, lo primero que hicimos fue desarrollar programas formativos dentro de la institución penitenciaria. Pero cuando decidimos dar un paso más que es eh, pues también que tuvieran las, pues las, estas personas la posibilidad de salir del centro penitenciario a desarrollar una actividad laboral fuera. Eh, eso en buena medida chocó con la resistencia de las propias autoridades penitenciarias, ¿no? Porque al final se tiene la percepción de que estas son personas peligrosas y que por tanto pueden provocar, eh, puede provocar desajustes su salida del centro, ¿no? Yo creo que poco a poco se ha conseguido vencer esa resistencia. El apoyo que se presta por parte de los profesionales de APSA es muy importante. El trabajo que se realiza con las propias autoridades penitenciarias, con la dirección de la institución, pues ha hecho que, que, que se vea, por otra parte, eh, pues los resultados tangibles que el proyecto tiene, las ventajas que tiene el salir del centro a desarrollar una actividad laboral. Y, y, y bueno, poco a poco se han ido venciendo esas resistencias de las autoridades penitenciarias que yo creo que son eh, el reto más importante, el desafío más importante y la dificultad más importante con la que se encontró la implementación de este proyecto. ¿no? Ahora, cuando ya lleva más de 20 años funcionando, pues creo que todos son eh, para bienes y felicitaciones, ¿no? porque se demuestra que funciona bien. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Y la verdad es que el trabajo 20 años no, no habrá sido fácil en muchos momentos. Y enhorabuena, enhorabuena por toda esa trayectoria. Me gustaría también preguntar ahora, eh, en específico a, a Nadia, sobre una parte de la, de la exposición que ella ha realizado, que es sobre esa primera evaluación que tienen que realizar de las políticas y donde tienen que obtener datos. Datos sobre el estado de situación, tanto del desarrollo de esas políticas como lo que se han utilizado para para poder implementarlas. Eh, la obtención de datos, sobre todo en materia de empleo, es muy complicada para todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad. Entonces, me gustaría preguntarle a Nadia, ¿cómo resuelven ese problema de la obtención de datos en Estados Unidos cuando trabajan con los gobiernos locales? Uh, thank you for the Muchas gracias por la pregunta. Es un desafío continuo. Tratamos de abordarlo, pero el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, después de varios años de investigación, en el 2008, que trabajó con otras agencias, para incluir estas temas de encuestas públicas que reúnen la información del empleo de Estados Unidos, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, a nivel estatal, reconocemos la importancia de tener información consistente y creíble sin alguna utilidad intermediaria. Así podemos obtener el, información directamente de las agencias gubernamentales. Esto, estas agencias también incluyen organizaciones de personas con discapacidad. Y los, los invito a buscar en mi sitio web esta información. Muchas gracias. Thank you, Nadia. Muchas gracias. Eh, efectivamente, eso es uno, uno de los grandes retos. Pero también en, en la presentación que, que realizabais, eh, aquí esta pregunta se la quiero decir hacia Katia, eh, señalaba que ellos también hacéis, tenéis una metodología para identificar las tendencias, para seguir esas tendencias. Track trends ¿no? que aparecía en vuestra, en vuestra presentación. Eh, Katia, ¿cuáles son esas tendencias que podríais destacar las más importantes en materia de empleo cuando se trabaja con los gobiernos locales? Katia, tienes que encender el micrófono. Muchas gracias, Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros juntamos información por la petición de nuestras iniciativas en las distintas políticas y sus iniciativas en Estados Unidos. Y En, el, en los años, desde el 2016 al 2019, pudimos establecer estas tendencias, de estas peticiones que se unen al número de políticas que hemos introducido en los distintos estados. En general, la mayoría de estas peticiones que vienen desde los distintos estados para ayuda con las distintas políticas, alrededor del 70, del 60 por ciento, se trataba de establecer el trabajo principal del, de los distintos estados para apoyar este trabajo en los Estados Unidos, incluyendo el concepto de el Estado como un empleador moderador y esto es muy importante porque esta es la tendencia mayor que la mayoría de los estados intentan ser modelos, ser un ejemplo de empleador para mostrar para mostrarse como empleadores de personas con discapacidad y para hacer esto hay diversas políticas que se pueden efectuar y eso es lo que vemos el número más grande de peticiones de información, como el mismo número de políticas implementadas. La segunda tendencia se trata de la permanencia en el trabajo, así que estamos trabajando con eso, y esto es aún más relevante el día de hoy con el tema de la pandemia y con las políticas de recuperación. Y básicamente dice que el trabajo entrega a los trabajadores las herramientas para retener a sus trabajadores cuando se lesionan o cuando ocurre un cambio de estado de, o de discapacidad. Esto se trata de mantener a las personas dentro del mundo laboral y su participación en el mundo laboral. Así que vemos a los estados implementando políticas alrededor de la permanencia y de la vuelta al trabajo. La tendencia que sigue estas dos categorías es alrededor del 10% de las peticiones de cada una de estas categorías prepararse para el trabajo para el trabajo llegar al trabajo incluso es acceder a oportunidades de trabajo y también acceder a transporte acceder a la tecnología por supuesto con la pandemia ha sido un poco más lento el tema del transporte accesible y el, porque no hay movimiento pero en cuanto a tecnología accesible hemos visto un aumento en la percusión de esto para asegurar tecnología inclusiva para todos, que todos tengan acceso a la tecnología. La preparación del trabajo, esto tiene que ver con las carreras, los adultos que están transicionando a la fuerza laboral, desde la educación. Y eso también incluye oportunidades de aprendizaje continuo. Hay un movimiento significativo en Estados Unidos desde ser aprendices, y desde nuestro trabajo intentamos promover y fomentar este tipo de programas inclusivos para mejorar las prácticas, entregando, entregándole al individuo las habilidades que necesitan tener para realizar un trabajo en una carrera y un empleador que sea un trabajador también con habilidades. Hay distintos programas en Estados Unidos y distintos financiamientos para este tipo de aprendices, pasantías. Es una tendencia que aumenta también. Y también apoyar las iniciativas individuales y de emprendimiento, los trabajadores independientes, que es lo más cómodo de todas estas oportunidades. Promover el trabajo independiente y autónomo y el emprendimiento también vemos que es una tendencia dentro de estas políticas. Entonces, asegurar que los dueños de negocios con discapacidad se les den las oportunidades, ya sea en alguna licitación gubernamental u otras oportunidades, incluyendo micropréstamos y otro tipo de iniciativas. Gracias, muchas gracias por, por, por tu respuesta muy interesante, detectar esas tendencias que son que marcan también cuáles son los objetivos que a nivel local pueden perseguir también las autoridades públicas. Y tendría una última pregunta para Laura, nosotros somos conocedores de esa, de esa apuesta en España como política ¿no? para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el empleo público. De hecho, eh, dentro del programa Iberoamericano de Discapacidad, eh, España se destaca dentro de esa, de, esa, de, esa, de esa promoción. Pero claro, también tiene sus retos, sus desafíos. Por ejemplo, ahora estamos eh, recién aprobada una, una gran oferta de empleo público en España, que eso va a representar un reto. Y Laura, simplemente queríamos saber tus reflexiones sobre cómo se afrontará más o menos ese reto tan importante para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el empleo público. Muy bien, pues, pues el reto, eh, el objetivo es afrontarlo eh, con la clave. La clave es la accesibilidad, para eliminar y romper, eh, eliminar todas las barreras, eh, no solo eh, las físicas, sino la, las cognitivas, que para este colectivo, en concreto de las personas con discapacidad intelectual, al que me he referido especialmente, eh, son las que eh, se encuentran mayores problemas y en las que, se ha, se ha eh, ofrecido una menor atención. Eh, aunque forma parte de la accesibilidad universal, eh, por supuesto de la definición de accesibilidad universal, es cierto que en las normativas o en las políticas, al final, ha sido una de las grandes olvidades. Entonces, eh, el Gobierno ha aprobado recientemente una partida de a 31 millones dentro del Plan de, de España Accesible, para tratar de solventar este tipo de problemas y a darles, en este caso para favorecer el empleo público de las personas con discapacidad intelectual, darles todas las oportunidades y garantizarles así el derecho a un empleo estable y digno, como es en la función pública y de calidad. Y profesionalizado, por supuesto. Entonces, esa es, eh, desde mi punto de vista, la clave y, sobre todo, en la que se va a centrar en los próximos años eh, la estrategia española de discapacidad también, en la eh, favorecer e impulsar y consolidar la accesibilidad cognitiva. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, eh, lo importante es tener igualdad de oportunidades. Y muchas gracias por, por esa intervención. Quería Agradecer a, a todos nuestros ponentes, agradecer a Zero Project, a, a la Fundación Descubre por esta oportunidad de hacernos eh, reflexionar eh, un poco más sobre la materia de empleo, que siempre es un elemento, es una política que siempre está presente, pero que nunca se reflexiona lo suficiente porque todavía los datos nos siguen sorprendiendo y nos siguen trayendo muchos problemas cuando vemos que las personas con discapacidad siguen haciendo frente a importantes barreras para entrar en el mercado laboral. Hemos tenido la oportunidad de, de escuchar a Antonio con un proyecto muy concreto, muy claro, que va dirigido a una población muy concreta y que desde hace 20 años ha permitido tener éxito y poder conseguir que sea una realidad el empleo para personas con discapacidad intelectual que han salido de un régimen penitencial. También tenemos, hemos tenido la oportunidad de escuchar el proyecto SID, un proyecto que trata de mejorar de una forma tan global, ni más ni menos que en todo Estados Unidos, para conseguir que las organizaciones, corporaciones locales u otros eh, organismos públicos sean capaces de mejorar la calidad normativa y la calidad de sus políticas públicas a través de un proyecto que intercambia, que detecta tendencias, que da datos y que aporta realidades y al mismo tiempo el esfuerzo también de un gobierno en España que trata de poner a través de medidas muy concretas unas, eh, unos puentes hacia la inclusión dentro de materia de empleo a través de una política pública clara y comprometida. Bueno, pues a estos ejemplos espero que hayan sido interesantes para todos ustedes, me gustaría agradecer también a nuestros intérpretes, tanto de inglés y español, como de lengua de signos, lengua de señas, por estar con nosotros y nuevamente muchas gracias a todos por estar escuchándonos en esta sesión.